Esta jornada vence el plazo del funcionamiento del relleno sanitario en Alpacoma y Zacachurú. En este sector se denuncian problemas de derecho propietario. Este lunes venció el plazo que le dieron al alcalde de La Paz, Luis Revilla, a los pobladores de Achocalla para el cierre del relleno sanitario en Alpacoma y anunciaron movilizaciones para evitar el ingreso de basura a dicho relleno. Ante este hecho, los vecinos de Alpacoma, a favor del alcalde Luis Revilla, anunciaron que no permitirán movilizaciones en el sector. Pero también existe un procedimiento administrativo que tiene que cumplirse lamentablemente ha surgido de alguna manera sí los desames correspondientes de una de las piscinas delixiviados de correspondientes. Quien diga que si llegó o no llegó al río son las autoridades que también han hecho monitoreos, han levantado y me imagino que estaba a la espera de un informe correspondiente, mis queridos hermanos. Pero lo que no queremos es tener tampoco otra situación en la cual el departamento, en el, la ciudad de La Paz se encuentra lleno de basura, y tampoco nosotros, porque el distrito 6 de Alpacoma, quien recoge la basura, también es este municipio correspondiente. Por su parte, el concejal del movimiento al socialismo, Jorge Silva, denunció que la alcaldía de La Paz no tiene aún terrenos en Zacachuru para realizar el relleno transitorio, por existir problemas de derecho propietario, lo que impide tener un relleno transitorio listo para realizar operaciones hasta el 20 de agosto, plazo que le designó la gobernación de La Paz. Primero, que no existe legalmente Sacachuru, y eso lo vamos a demostrar en los siguientes días. Segundo, que actualmente Terza está operando en propiedad privada, ¿no? con la celda 15 y las piscinas 7, 8 y 9, eh, sin autorización, sin licencia ambiental. Y tercero, por este plazo que nos han puesto los comunarios, hasta el día 12 de agosto, eh, caso contrario, ellos dicen, si no solucionan el problema ambiental, vamos a bloquear a partir del 13 de, de agosto. Ese quizás es el problema mayúsculo en esta situación porque eso significaría que nuevamente la basura esté en las calles de La Paz. Además, el concejal Silva denunció que el relleno sanitario que prevé poner en funcionamiento el alcalde Revilla solo funcionaría por tres meses, plazo que no permitirá solucionar el tratamiento de la basura en La Paz. Nos están llevando de plazo en plazo eh, y, y no está solucionándose el problema, primero dos meses, luego otros dos meses, luego 25 días, ahora tres meses, y ese no es el camino para solucionar, necesitamos dos años al PACOMA, en esos dos años se puede construir un proyecto, se puede buscar el financiamiento, se puede implementar el proyecto en Mencapaca. Recordemos que el relleno sanitario de Alpacoma opera por más de 15 años y ya sufrió tres desbordes. El primero en la gestión 2017 y los otros dos desbordes en enero y julio de la gestión 2019. En los dos desbordes se derramaron líquidos lixiviados. En enero de la gestión 2019, más de 200.000 mil toneladas de basura se desbordó y en julio 3.500 mil metros cúbicos de lixiviados.